Sí, fuimos. Sí, sí, sí. Nosotros fuimos para matearnos, sí, sí, sí. con lo de sexto. Sabía claro, ato, ni pero... sabía quién, quién era. ni sabíamos sí. Otro que salga Morroy, no sé quién era Morroy. El 72. Morroy. No, no, no, no pero... se murió después. No, o ya estábamos con ¿no? alcoholismo. No no, mataron, mataron oh, no, el 72. No, no. Pero cuando fuimos al Congreso, pedíamos que salga Morroy para hablar. ¿Concierta qué? ¿Con cierto... Con cierto ¿Con qué? De Hola, me Alguno tendría que decir su nombre, su edad y su apellido. amigo Felicia, 60 años. ¿Eso es que está filmando ahora? Claudio so, Matera Me parece que casi sí. Se ¿Eh? ¿Me lo vas a mandar 59. después? 59 Bueno, esa es la idea. Es estar acá con ustedes. No, Muy bien, eh, eh, fue una noche es excepcional. Es espectacular. Gracias, mis compañeritos. Ay, ahora, ¿sí? ahora, la ahora las más la sí. Sí. De Gardel. De Gardel, ¿sí? Cortamos el frente, cortamos la calle Libertad con bancos Y tiraban pollo de arriba que aterrizaban. Sí, sí, pollo, no. de sexto año. tiraban pollo de arriba del último piso ah, no, y aterrizaban sí, sí, sí, fue... en la calle. Eso, fue, ah, para la, para la, eso no fue el día para que, que, que pusimos la mañana y después la pastilla de la mixan. Esa es la, la, la, la anécdota duda que yo conté en el mail me, el me, parece. me parece. Que me no sabíamos. que le, le, inventamos una fecha que no existía de intercolegial. Es fantástico. ¿te acuerdas de eso vos? Yo no me acuerdo de nada, yo lo acabo de aclarar y lo puse por escrito. Hay cada historia de que Inventamos una fecha fraguada de intercolegial. Que había una prueba, no sé qué por hongo, y lo que, lo que estábamos en el equipo rugby nos fuimos todos del colegio. Bah, no, fui, no es que nos fuimos, nos fuimos. Y, y, y quedamos en encontrarnos, ponerle que yo, a las 11 de la mañana en el bar, el bar de la. Ah, de, sí, el, sí. El bar de Darío. Y estábamos llegando a la plaza, estaba escuchando. Un bar de mala muerte, boludo. intoxicábamos sí. to <risa> y, y se ve que por claro lo que lo que no lo que no los lo que tenían que dar la prueba organizaron tiraron camisas del colegio y empezaron a la a de Gamexano, sí sí sí nosotros llegamos al colegio estaba y desalojado en el colegio en sexto porque, ¿no? nosotros copamos quinto bueno, año, ¿se acuerdan? Sí sí sí en sexto copamos quinto este años y estas eran los delincuentes que eran compañeros míos a qué va a hacer Uneses, pero no, no pero no es no se que la tienda. puede la no se que no se que se a no se que se puede no, lo lo lo lo lo no. lo lo lo nombre, edad nombre, edad Freddy, Freddy, Freddy, la edad es un secreto la edad es un secreto mi amigo y contador ¿qué querés que oh, ponga? nada, solamente espero que esté grabando como corresponde ah, para tener un, una actualización sí yo no me bueno, acuerdo de si sí. me iba a pelear con vos o con Polman creo que con Polman es lo no único que me acuerdo no. ¿Qué, ¿Qué es? está filmando? el neurólogo güey vea, sí, sí. ya me está filmando sí, te estoy filmando se sí. fracturó se sí. fracturó la mano registrando cosas Eso lo vas, bajar, registrando cosas. ¿lo vas a bajar a Facebook? ¿a la página? De... no, no ah, no sé no, no se puede lo no puede bajar pero es medio Ah, puede, puede, puede, puede. Se está haciendo Se, sepa, yo, no? yo, puedo puedo por lo menos largo qué Gustavo Liotta, 58, 58 años 58 años Ricardo Ríos 58 años Estamos todos en los 58 eh, eh, años eh. Este 58 años Todos tenemos 58, todos tenemos 58, 58 años casi todos. Yo los, sí. los cumplí otro día que no cumplo más 58 bueno, años no. es mucho, estamos a 2 de 60 A ver, espérate. Héctor Lecher, 58 años. Ese señor mayor. Se Alfredo Arendar, 58 años. Espero que esté esto. Francisco Crespo, 58 años. Pues es. Baró. Eduardo Baró, clase 52. Clase 52. Nombre, da. Ricardo Aguirre, 58 años. Excelente esta reunión. 10 puntos. Está muy bien, está muy bien. Importado de España. ¿Importado? ¿Importado, eh? Tenemos que importar, bien. No importa, ¿verdad? Tanto recuerdo. Tiene que darte un poquito de color, colorado. Un poquito de color. Estamos, creo que estamos casi todos ahí. Estamos casi todos en la imagen. A veces se arreglan las maneras. Lo llevaba Panchito. Héctor Oro, 32 años. Estoy haciendo la colimba. Bueno, el, está bien. Sí, el único chico de, la... de la reunión. El único chico de la reunión. Sí, sí. Bueno, ya voy a terminar acá. El filósofo Nietzsche.